En el video del día de hoy, Alex y play se enfrentarán a los YouTubers mutantes. Ellos deberán construir una base segura para poder sobrevivir a estos monstruos. ¿Crees que puedan lograrlo? Recuerda que si el video te ha gustado, no olvides dejar tu like, suscribirte y comentar pase para más videos de este estilo. Y más que decir, comenzamos. Rápido, rápido, rápido, rápido, tengo que informarle esto, Alexi, rápido, rápido! Alexi, Alexi, Alexi. ¿Cómo se divide el cuadrado por el cubo de la... ¿Qué? qué? Alexi, Alexi. Oye, para... pero me vas a dañar mi puerta. Pero es que, loco, esto es más importante que, que tu puerta ahora en estos momentos. Bro, ha pasado algo mm. súper importante. No he visto las noticias últimamente lo que has dicho. No puede ser. El Bitcoin volvió a subir. Eh, ya quisieras, pero no, loco Mira, se acaban de escapar unos mutantes Y estabas en peligro ¿Cómo no? ¿Unos mutantes? sí, sí No, sí, no, sí. la aldea ¿Y qué podemos sí. hacer para protegerla? Sí, pues tenemos que construir una casa súper segura Ya tú sabes que la investigación Está allí cerquita de la casa Porque como este pueblo está lleno de mutantes Tenemos que resguardarnos rápido Sí, sí, sí, tenemos que protegernos Y proteger a los niños, mira Y va corriendo el pequeño Timmy, corre, sí, el pequeño Remy! ¡Corre, pequeño Timmy. Timmy, corre! ¡Pues no! No perdamos más tiempo que play si sí, si sí, no perdamos más tiempo pues vamos a ver si aún siguen ahí los, los mutantes y de paso hacemos nuestra casita oh mira si aquí está la la Murial tiene un mutante Es verdad Mira, mira, mira, mira Están todos esos mutantes Todos feos Uno se parece a ti incluso, mira Uno a ti, loco, mira Bueno, parece un... Uy, ey, ey, ese no se parece a mí, yo estoy más guapo, eh Compara, compara, mira No, está guapo, feo. El otro. tiene cuatro patas, así es mejor Ay, ¿qué pedo? ¿Por qué te gusta más con cuatro patas? <ríe> Amigo, así. menos mal, no estoy así en ese es. rango de tus fetiches Así es mejor, loco, pues mira, aquí están los <ríe> mutantes si Y yo no confío mucho Esas jaulas están de cristal, eh eso, es, eso se rompe con nada yo creo que es verdad, amigo sí, sí, sí, Yo sí, sí algo he sí. aprendido Es a no confiar en nadie Así que sabemos que eso Prontamente va a fallar Sí, sí, sí, sí. por eso mismo te he convocado Para hacer nuestra casita segura Ven, vamos a hacer nuestra casa segura Allá, allá, para estar protegidos, bro Segurísima, segurísima Pues vale, Alexi, vamos a comenzar a hacer nuestra casa segura En todo este espacio que tenemos aquí Todo este terreno grandote Lo tenemos solamente para nosotros este no grandote, ¿estás viendo lo pequeño que es esto? Aquí no cabe ni un alma Hombre, esto solamente es para marcar la zona Nosotros tenemos todo este espacio de aquí, bro Oh, uh, este Vale, perfecto ¿Ya? Entonces vamos a construir una mansión youtuber ultra segura Bueno, tampoco tan grande, ¿eh? Porque no se sabe cuánto tiempo tendremos hasta que se liberen esos mutantes Es verdad, es verdad Así que, ¿por qué estás perdiendo el tiempo? Ya, ya, ya, ya, ya no, Construye, construye Vale, lo primero que hay que hacer es seleccionar los bloques que vamos a... Utilizar para nuestra casa A ver ¿qué necesito? Mi pana No traje mi cartera Y tampoco tenía mucho dinero Así que voy a colocar Mi humilde madera Mira oh. Uno, dos Uno, bueno, dos Uno, pues dos Bueno, madera Yo pongo Tronco de madera <risa> Ya está Vamos Troncos a hacer de una base humilde oh, Ok, demasiado humilde Para mi gusto Pero vamos a hacerla bonita Con distintos tipos de madera Así para variar Así para que no crean Que somos unos pobretones Que a ver, lo somos Pero tampoco tan pobretones Bueno, eso es verdad Eso es verdad tienen muchísima razón Pues mira, ya tenemos la basecita Qué guapo está quedando Aunque yo diría que... No hay techo <risa> No hay techo Ahorita lo hacemos que va quedando tú? algo O tú tranqui, tú tranqui Ahorita le hacemos el techo Mira, loco, para más seguridad metamos puertas de estas, loco Son metálicas Y para abrirlas tenemos que utilizar un código Y el código va a ser 777 uh, ¿Y por qué 1, 2, 3? Yo lo veo mejor No, es mejor 777 Como vejiquita bueno, contra Vegeta no voy a discutir, amigo. Bueno, ya tenemos escaleras, tenemos entrada, pero no tenemos techo. Construye el techo. Bueno, ya lo construyo, ya lo construyo. Tranquilo, tranquilo. Pues mira, Lexi ya he acabado el techo y he hecho unas escaleras pues para estar vigilando aquí por si vienen de pronto los mutantes. Es cierto, es cierto. Tenemos que hacer esta parte de arriba más segura para poder defendernos de los mutantes. Sabes que tengo una buena idea de poner torretas aquí y aquí alrededor de nuestra casa pues. pues torretas, torretas. Pero y el claro. presupuesto se te fue todas las torretas y la comida. pues la comida, tendremos tiempo para conseguir comida luego. Tenemos que primero hacer nuestro refugio. Podremos ganar, pero tú crees que yo como victoria... Sí, sí, la victoria se come y se saborea y es muy... Pues, pues mira, de después de esto vas a sacarte tu dinero para ir a comprar comida. Así que con las torretas que sean necesarias para ganar. Ya he puesto aquí unas torretas de goles de nieve Y pues estos van a... Sí, ¡Cable, ir. ¡Mira, mira! ¿Qué, ¿Qué, qué, qué? Hablando de hombre de nieve, mira, acaba de venir uno de los mutantes ¿Qué? ¡Hola! ¡Es rapidito Mutante! Este no nos hace daño, ¿no? Hola. Eh, no parece, mira. Bro, pero mira, dejó un rastro Y un cartel, no un cartel. ¿Qué, ¿Qué dice? ¡Ayuda, ya viene aseguren todo rápido! ¡No puede ser! ¿Cómo, cómo? Como... ¿Van a venir <ríe> justo ahora? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Loco, no falta colocar lava! ¡No falta colocar más cosas! ¡Falta decoración! ¡Falta decoración! Mira, Capley, no ya puedes, tenemos no. nuestra base bien equipada Pero necesitamos protección A ver, a ver, a ver ¡Hala! ¿Pero qué base tan chula, bro? Ya ves, oye, con ¿no? provisiones y, y todo lo tomé de tu tarjeta, ¿vale? Por si te lo cobro, ¿eh? Luego te lo cobro de alguna u otra manera No, no, no, no, esto te camis? lo va a cobrar el banco Oye, ¿y estas ¿Cómo? camitas juntitas aquí? ¿Vamos a dormir juntito tú y yo? Ah, no, no, no, no, no. espera, la, la tuya iba junto al perro ah, la, la No mía, manches, mira. loco, no No, no, no, no, déjamela ahí junto una kingside, solamente para mí, el más perrón aquí No manches, bro Bueno, voy a colocar la lava afuera y ese porque ya casi vienen, bro perfecto corre, Capley Mira, voy a colocar cámaras aquí afuera para ver a los monstruos cuando estemos adentro eh, ocultándonos de ellos, ¿Ya? A ver, si no sabía que tenías bien. estos gustos tan raros, gameplay ¿cómo que observar a los monstruos? No, claro, bro, sí, que ¿qué hacer... es esto? Pero es que hay que observarlos y, y se entran y nos atacan, bro Tenemos que estar siempre Ah, preparados. vale, vale, mira por eso, perfecto, Exacto. ya te Olvídalo, olvídalo Oh, my God, este, güey Y también hay minas, voy a poner minas afuera de la casa Porque... Oh, si ¿Minas? Tienes... Eh, claro. Cuidado, cuidado, si las pizzas explotan y nos dañan toda nuestra casita Tú tranquilo, las minas no me afectan a mí, mira Yo paso por encima de ellas y no me afectan nada Pero si tú pasas por encima de ella o un enemigo, pues se afectan Así que no te Y ya sé, papu, a ti las minitas no te voltean a ver <risa> ¡Oye! <risa> Mira, Leti, además de toda oh. esta seguridad de lava, he puesto láser. Vale, aquí. ¡Lásers! ¡Ostras! Claro. Y esto va a ser muy, muy bueno porque no van a poder pasar Porque los lásers queman un montón Exactamente, si ellos llegan a pasar la lava Pues los lásers los van a detener Y no van a poder pasar <ríe> Y como son tan gigantes ¡Perfecto! O sea, o ya va a hacer un <ríe> caminito pequeño para nosotros, ¿no? Que también tenemos que entrar a nuestra propia casa Hombre, podemos pegar un brinco de aquí a acá Y ya está, porque si no, le dejamos el camino fácil a ellos Y, y además de eso Voy a hacer un ruta de escape Voy a hacer un cohete a Acá arriba en el techo, por si las cosas Se nos complica, escapar hacia otro mundo Por si no funciona el plan A Utilizas el plan B, y si no funciona el B Utilizas el C, y así hasta el plan Z Que es el cohete, ya está Exactamente, ajá, ajá, mero, así mero Voy a hacer el cohete ahora mismo Alexi, mira lo que he hecho Aquí he hecho nuestro cohete De escape de salida de emergencia Por si se nos lía ya luego el... Momento con los mutantes Pues nos toca escapar en este cohete Es un poco humilde, lo sé, pero pues Es lo que pude construir ¿Pero no crees que sea demasiado pequeño? Aquí no caemos los dos Hombre, tenemos que pararnos aquí Y rezar para no caernos, bro Ok, ok, ok Si esta es la ruta de escape en... Prefiero ganar, ¿sabes? Prefiero que no nos venzan oh, eh. Y mira, aparte de eso He preparado un mega cañón De TNT, ahí está el mero cañón? No lo vayas a probar Que es Entendido. para el momento Es para el momento, es para el momento Leti. Un Hijo de idiotes Vale, vale, no lo voy a probar, sí, sí, sí. pero entonces Ya estamos listos para recibir a esos animatrónicos Pues yo creo que ya estamos listos oh, hola ¡Alexi, mira! No! ¡No manches, loco! No manches, no me vinieron a ayudar a los demás, pero, pero. ¡Pero no manches! El, el gol entraba a sus compañeros. Ya no ¡Pero esos goles son loco. tontos! ¿Qué? ¿Qué no están puede haciendo? No ser loco, ¿Qué están haciendo? Tú, tú, ¡Tú no los dejes entrar! ¡Tú no los dejes entrar! Más que ayudarnos! ¡Están destruyendo nuestras trampas! ¡Oye! Sí, sí, sí. ¡No manches, Alexi, mira! ¡Ah! ¡Están los Papi, mutantes! ¡Están adiándonos! No no, son ¡Estamos! ¡Son rencor, ¡No salta! ¡Madre! ¡Sumieron! ¡Equípate, químate! ¡Entra, entro! ¡En la casa, entro la! ¡No manches, loco! ¡Se están luchando en los rabitos! ¡¿Qué pedo?! ¡Atácalos, atácalos! ¡Que no se escapen! ¡Muere, muere! ¡No manches, loco! ¡Toma! ¡Mira, nos están dando los goles! ¡Vamos! ¡No, pero tú ya te colocaste tu armadura! ¡Me falta mi armadura! ¡Es claro! ¡Oh! ¡Ve por la tuya! ¡Está justo abajo! ¡No, que, bling, que, bling, que, bling, que se acercan! ¡Están justo arriba! ¡No manches, Alex! ¡Pero si yo me acabo de equipar! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Quiero ver la... ¡No puede ser! anda luchando contra los golem! ¡Ay, abajo, colenche! ¡Cuidado! ¡Ataca, ataca! ¡Toma, no, toma! ¡No manches, vino el panarrancor! No puede ser. ¡A la madre! A ver, ¡Hay uno atrapado! ¡Hay uno cómo, como, como! como, manzana, manzana, manzana! ¡Muere, ¡Oh, oh, oh! muere! ¡Muere, ¡Oh! ¡Muere, muere! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! rápido. Vamos! ¡Muérate! ¡Muérete, asqueroso! Oye, sea, lo, los hombres de nieve funcionan bastante bien, los están descayendo. ¡Ya ve, ya ves! ¡Mi torretas! ¡Mi torreta de nieve! ¡Les ayuda un montón! Oye, pero ¿cuánto oh, dura, no? No Mato. sé, oh, tiene demasiada vida. no demasiada vida! no Vale, vale, vale, queda uno, queda uno justo arriba, mátelo Vale, verdad, verdad, verdad! ¡Verdad, verdad, Dale, dale, dale Toma, toma ahí está! No. muere desgraciado no, Toma, asqueroso, ahí está, ahí está Toma Su, no manches! ¡Anda explotando por ahí, ¡Qué pedo, no, que pedo, que pedo, que Alexi, ¡Cuidado, ¿me Capri, cuidado! ¡Estamos bajo ataque! ¡No, manches, está... no, manches no no, no, no! ¡Sube ¡No! rápido, Alexi! ¡Tenemos que irnos de aquí! Nosotros no vamos a poder con esto ¡No vamos a poder a con esto! Vamos a morir, Capri, Oye, vamos ¿nunca a Oye, utilizamos nuestro, nuestro cañón mira, Pero mira, es porque no, nunca apuntó no, a ningún no, lado, idiota ¡No! No, no, no funciona funcionó, tampoco, no. no funciona igual Tenías que no, poner no coordenadas o algo ¡No manches! Viene un rancor ahí, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Toma, toma, muere, muere, muere, muere. No manches, Alexi, no, no manches, no manches, ya estamos muy rodeados. Mira, ahí toma afuera. What the fuck? ¿Es No No, no, no, no, aquí ya no podemos usar. Aquí ya no podemos. Es verdad, estar. Listo de vivir! Tenemos que no ya. ¿Qué ¿qué hacemos? no ¿qué hacemos, bro. Listo, suelta el cohete, Alexi, rápido, súbete. ¡Súbete, súbete! Actívalo, ¡Súbete! como sea. Lo activa, lo ¡No! ¡Pero no me dejes! ¡No me dejes! ¡Alexi! ¡No dejes! ¡Ale, sí! ¡No puede ser! ¡No! ¡Bro! ¡Estoy destinado a morir!